Amigos, bienvenidos, toda la bandita que nos ve por allá, por los barrios de Tepito, de Chalco, de toda la ciudad de México, esta ciudad hermosa y bonita. Bienvenidos al programa. El día de hoy tenemos un programa muy especial porque ya estamos a unos cuantos días de Navidad y seguramente hay muchos chiquillines ahí en sus casas pendientes de qué películas navideñas podemos ver en esta temporada. Y en este programa les vamos a dar tres opciones que son... Bueno, una selección que, les cuento? Películas con mensajes, películas con valores, películas que tardaron bastantes años en hacerse. Y bueno, pues para el programa del día de hoy, aquellos que siguen las redes sociales, se podrán dar cuenta de que yo hice una trivia. Yo me tomé una selfie en alguna parte de la Ciudad de México y la trivia era adivinar precisamente en qué parte de la ciudad yo había tomado esta foto. Era una foto con un fondo de un enorme árbol de Navidad con un montón de donitas de Krispy Kreme. Y pues las ganadoras de esta trivia fueron Mayrita. Mayrita, bienvenida al programa. Hola, Fanny, me da mucho gusto estar aquí contigo. Gracias por recibirnos. Y Fabi, su hermanita. Hola, muchas gracias. ay Bienvenidas al programa. Sí. vamos a empezar con la primer película del día de hoy. Vamos a hablar de Klaus. Esta película se estrenó en 2019. No es... Yo me he encontrado con mucha gente que aún no la conoce, aún no la ha visto pero es bastante interesante, fíjate. Eh, el director es Sergio Pablos, es español, y esta, esta película, eh, más que nada, tuvo mucho complejo técnico a la hora de elaborarse, ya que utilizaron una técnica antigua de dibujos animados y tuvieron que hacer más de un millón de dibujos para lograr pues, representar toda la película mediante dibujos, que es una técnica muy antigua con la que inició Disney. ¿Qué te pareció esta película, Mayrita? Bueno, en general, uh -huh. me gusta la, la, la propuesta de cómo inicia eh, la, toda la historia de Santa Claus, ¿no? De hecho, partiendo Acerca. desde el nombre Klaus, inicia con K, o sea, le dan un, un nombre diferente, entre comillas, a lo que conocemos como a quien conocemos como Santa Claus. De hecho, eh, en la investigación dis, descubrimos que incluso eh, este personaje, el. El este, en Smirensburg, ¿en realidad existió, de acuerdo a los que habitaron ahí, que eran noruegos, me parece? Uh -huh. noruegos. Sí, es un, eh, es en realidad es un pueblo que sí existió, está en Noruega, uh -huh. situado en Svalbard, eh, en una isla que es un archipiélago de Ámsterdam. Y eh, Smirenburg, Miren, en realidad significa pueblo de la grasa de ballenas. Este pueblo... Este, pues fue fundado por ahí del siglo XVII y precisamente sus locatarios se dedicaban a la caza de ballenas y de la, de la caza de ballenas pues sacaban varios productos. Con el tiempo, como saben, pues se prohibió la caza de las ballenas, eh, se est estuvieron casi a punto de extinguirse y pues por lo mismo este pueblo quedó pues un poco deshabitado, abandonado. Y pues así es como, como podemos este, apreciar los inicios de esta, de esta primera historia que tiene bastantes datos eh, verídicos, ¿no? También algo que me parece interesante es que Pablos eh, hizo una investigación porque en realidad quería que hubiese algo de realidad en su película, ¿no? Ya como lo comentó Fanny, existe este pueblo y también se dio la tarea incluso de investigar qué comen los renos porque ya tenían todo su storyboard de los renos comiendo vallas y luego se dieron cuenta que son tóxicas, entonces tuvieron que cambiar eh, todo el, el, el dibujo que ya tenían uh -huh. para pues, decir que en realidad comen musgo los renos. Algo que también resalta mucho, como comenta Fanny, es la paleta de colores. Todo el pueblo está pintado de gris. ¿Y por qué gris? Porque en realidad así está... Eh, su alma tal vez de las personas porque no, no, haya, no hay alguien que les, in, les inculque un poquito de esperanza o de brillo o de amor incluso. Entonces, este personaje, Jesper, aunque inicia con un, eh, interés. un interés un poco egoísta para poder salir de ese pueblo... Eh, logra muchísimo, logra cambiar a uh, la perspectiva todo el de todo el pueblo. Fíjate que me llama mucho la atención el conflicto principal de esta película. Todas las películas eh, se basan así como en, pueden ser varios conflictos, pero siempre hay uno con un conflicto principal que tiene que resolverse al, resolver... al terminar la película. Y el conflicto principal de Jesper, que es el... Eh, el personaje principal es su imposibilidad de cumplir la misión que le ha encomendado su padre De mandar eh, un número de cartas exorbitante en un año También lo que me gustaría agregar, Fanny, es que en esta película Pues el personaje que aportó mucho a su forma de ser uh, Que creció como personaje también Me llamó mucho la atención que uno de los personajes principales que es eh, Margu, que es una niña este, indígena con un vestuario bastante colorido. En realidad, eh, la persona, la niña que dobló y que habla como en una lengua extraña, en realidad está hablando su lengua y pertenece a una etnia de, de pueblo indígena de allá de, de Europa, que precisamente son los, los que viven en Laponia. Y esta niña en realidad sí se llama Neda Margaret ...y habla su, su lengua originaria. Esta, esto nunca fue doblado, o sea, dejaron el audio tal cual. También ganó bastantes premios, entre ellos siete premios Annie y el BAFTA a Mejor Película. Estuvo nominada también al Oscar como Mejor Película. Y en la realización, como les comentaba, cuidaron la iluminación usando el sistema de capas... ...llamado CLASS, para que la película visualmente se viera proporcionada y coincidieran los personajes... Con el fondo de la película. La segunda película que vamos a comentar el día de hoy es Operación Regalo. Esta película es del año 2011. Y bueno, entre risas porque es una película cómica y pues también te hace llorar. O sea... Muy emotiva, muy emotiva, la verdad. Totalmente. Eh, fíjate que esta película en otros países tuvo el nombre de Arthur Christmas. Y bueno, tuvo dos directores, Sarah Smith y Barry Cook. Para realizar esta película, crearon todo un sistema de armas, de gadgets, de herramientas de espionaje que apoyaban a los a los elfos, ¿no? Y en la música, dentro de la música de esta película, estuvo Harry Gregson, que dentro de las películas en las cuales ya había trabajado anteriormente, pues están co Cowboys contra Aliens, Crónicas de Narnia. Entonces... También es una película súper, súper recomendable. Y en esta podemos ver eh, la dedicación que tuvieron tanto en los detalles como es los juguetes del cuarto de Arthur que fueron diseñados eh, y coloreados desde cero. O sea, fueron creación de cero. Y otra cosa también destacable es la cantidad de elfos y todas las clasificaciones de elfos que hacen, o sea, el elfo enviador, el ordenador el de sistemas que es todo tecnología envolver regalos, envolver regalos. y aparte todo es una, es una profesión que lleva muchos este, tecnicismos, así el diurex, este, el arma que envuelve así rapidísimo, en tres segundos y este, pues sí, o sea hay una frase que aquí anoté que dice, eh, si vives en el, en el norte, ¿por qué no te puedo ver en Google Earth? ¿no? Seguramente muchos niños que ya están en contacto con todas estas tecnologías, todas estas aplicaciones, pues les surgen esas, esas preguntas, ¿no? Y pues este, en esta película las abordan de una manera genial. Y sobre lo que comentas de eh, cómo puede encontrarte en Google Earth eh, si vives en el polo norte, no apareces, Justamente es la, bueno, una de las protagonistas de la historia y del por qué se va a desenvolver esta historia. Porque esta niña justo le envía la, una carta a santa diciéndole, pues oye, quiero saber si existes, ¿no? Porque mis amiguitos me han dicho tal y tal cosa, ¿no? Entonces, quien responde las cartas de Santa Claus es Arthur. Y no solo las lee, sabe de su, bueno, de su vida de los niños, no lo que los niños le cuentan en sus cartas y se emociona. Eh, se preocupa por lo que re, por lo que van a recibir, ¿cierto? porque los quiere, o sea, él quiere compartir y quiere que todos sean felices en esa fecha con la tercer película del día de hoy Amor de Calendario esta película es del año 2020 es la película más reciente que vamos a comentar el día de hoy y eh, justamente pues dentro del reparto encontramos a Emma Roberts en el personaje de Sloan y a Luke Brasley en el personaje de Jackson, empieza a muy curiosamente, o sea, como casi ninguna película comienza de este género romántico, cómico, eh, esta chica pues empieza en una noche de Navidad, un poco harta, cansada de que su mamá le quiera a fuerzas eh, decir, oye, mijita, ¿y cuándo nos presentas a tu novio? Como que te estás quedando, oye, ya apúrale, ya comprométete Y pues ve a su alrededor esta chica, pues todas las familias ya constituidas, ¿no? Típico en las cenas de Navidad y pues recibe un regalo que justamente no le gusta, va a devolverlo, y ahí es donde se encuentra con Jackson, que también recibió un regalo, había pasado la Navidad con una chica loca, <ríe> y decide devolverlo. Entonces están en una fila de esas interminables que hay en estos días, y los dos pues con el mismo interés, pues ahí sucede algo chistoso, entre que se odian, entre que se desprecian, pero se apoyan, y pues terminan platicando y teniendo una conversación respecto a lo terribles que son para ellos las fiestas, y entonces pues ahí es Loan, le comenta que hay una posibilidad que ha aplicado una de sus tías de tener a un holiday, que es una persona que pues finge ser tu novio en las fechas importantes para que la demás gente, amigos, familiares, no te estén molestando. Oye, ¿y por qué no te has conseguido un novio? Oye, ¿y por qué no te casas? Oye, y te vas a quedar solterona y cosas así, ¿no? Claro. Algo que, bueno, a mí me parece un acuerdo, la verdad puede pasar, o sea, tú puedes tener acuerdos con alguna persona para que te acompañe cierta festividad, pero claro, entre las salidas, entre el convivir juntos, en, en estos momentos más íntimos, que es con la familia, los amigos, la celebración, pueden surgir sentimientos. Claro. Claro. Y más si estamos hablando de, pues, dos, dos personas sumamente atractivas, porque lo que es Sloan, es que es Emma Roberts, pues es una chica bastante guapa. Y, bueno, este Jackson, también bastante guapo, alto, pues fuerte. Entonces, eh, yo creo que el, el amor de muchas chicas. Y, pues, sí, o sea, aparte de todo, bueno, tiene, digamos, una posición económica estable, es inteligente, no es tan tarado y ahí empiezan a suceder durante este año, porque la película empieza en Navidad y termina en Navidad pero justamente en ese año de relación pues suceden muchas cosas entre ellas pues eh, Sloan se topa con su exnovio y con la pareja de su exnovio que ya se ya se casaron, entonces eso pues, le genera así como un impacto de shock y entra Jackson a su rescate, esa, esa es como mi escena favorita. La tuya Mayrita. Em para mí, mi escena favorita son todas las festividades, ¿Por qué? porque una festividad, bueno, también te puedes arreglar diferente, vestir diferente, es muy divertido. Hay música, hay convivencia, entonces para mí cada festividad que se aborda también en la película, diferentes festividades, Pascua, Día de San Patricio, en general… Eh, son mis escenas favoritas porque te muestran cómo una, una, este, un grupo de amigos vive en las fiestas, ¿no? Y también te puedes identificar en algunos aspectos muy cómicos que pasan cuando eh, te vas de fiesta, ¿no? Entonces, esas son mis escenas favoritas. Y también, bueno, algo que quiero rescatar de esta película, como te digo, los sentimientos pueden florecer cuando convives tanto con una persona, especialmente en estas reuniones, es que hay que aprender a aceptarlos, porque a veces... Cuando inicia un acuerdo donde, ah, bueno, no nos vamos a enamorar, no va a haber nada más, eh, pues en algún momento puede pasar y por mantener ese orgullo o ese acuerdo... No Se te, pueden hacer daño. Uh -huh, no te permite sentir. Y es importante aprender incluso a, a sentirse uno mismo, ¿no? A, a saber qué es lo que, lo que está pasando con nosotros para poder transmitirlo de forma adecuada. Tú, Fabi, ¿alguna escena que te haya gustado de esta película? Mi escena favorita es cuando ella le dice en público que lo amaba. Que... ¿Eso es el final? <risa> <risa> <risa> ¡Ups! ¡Spoiler! <risa> no, pero, pero creo que me deja la película como de que... No necesariamente tenemos que tener una pareja ya en una edad adecuada. O, o que tenemos que estar con alguien. Creo que la familia muy aparte, la verdad, uh -huh. que... Si vas a estar con alguien, llegará en el momento indicado, obviamente. No sabes de qué manera, como en esta película, inesperadamente se enamoraron. Pero pues bueno, a veces las cosas suceden de tal forma que pues pueden ser felices o pueden ser tristes, ¿no? Así que eso es lo que me dejó esta película. Bueno, hay otra escena que también recuerdo de cuando le manchan de vino el vestido a una chica que iba a comprometerse ese día y ella... En un acto de generosidad, pues le cambia su vestido que se veía espectacular y se queda con el vestido manchado. Y es ahí donde recordé la frase de un acto sincero de bondad siempre genera otro acto. Entonces, o sea, yo sí creo en eso de que si eres mmm, buena con otras personas, aunque no las conozcas, esa misma bondad se te regresa. Y, y viceversa, ¿no? Entonces, este, bueno, pues así terminamos eh, principalmente las tres recomendaciones. Sin embargo, yo siempre les traigo una sorpresa al querido público que nos ve. Y pues tenemos otras tres opciones. De eh, Una es película. Esta es ¿Qué duro es el amor? Esta es de 2021. Con esta película se van a botar de risa. Porque así, llanamente la, la, la trama inicia con una chica que conoce una cita. Bueno, tiene una cita por medio de una aplicación, entonces pues conoce a un chico, se mensajea con él durante va varios meses y quiere darle la sorpresa de llegar a su casa justamente en Navidad, pero ¿qué creen, cuando llega se lleva una tremenda sorpresa y ahí los dejo para que la vean, eh, también hay dos series que yo ya vi y me encantaron la primera es Navidad en Casa 2019, esta es una película noruega, don, dirigida por Anna Guto y Perolab Sorensen. Y la verdad es que, o sea, no les voy a contar el final, pero te deja intrigado. O sea, te va atrapando la trama y dices, bueno, yo creo que va, empieza a ser como un recuento de, de sus exnovios, de su novio actual, y... y sufre del mismo problema, o sea, llega a las reuniones de Navidad con su familia y su familia, ah, que hijita ya consiguete un novio, este te estás tardando, y bueno ella termina odiando esas fechas eh, también tenemos otra recomendación Dash y Lily del 2020 también me, lo que más me encantó de esta película es la forma de conocer a su media naranja bueno, para todos aquellos que han visitado las bibliotecas eh, a mí me gusta mucho, mucho visitar las bibliotecas, la protagonista, que es Lily, decide dejar un libro rojo con una serie de preguntas que debe de contestar la persona que encuentra este libro rojo. Y así conocerse verdaderamente, porque ella sostiene que las nuevas tendencias de conocer a la gente, pues no te permiten explorar realmente con, con quién te estás enamorando, sino que todos muestran una, una cara un poco... Pues ya prearmada para agradar y al final pues no terminas conociendo a la verdadera persona. Son tres recomendaciones que seguramente les van, les van a gustar. Y bueno, pues ya llegó el triste momento de despedirnos. Estamos en el último programa del año. Eh, en Orbe Network salimos de vacaciones, pero regresamos el lunes 3 de enero. Así que no se pierdan el siguiente programa. ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo!